Bienvenidos, yo soy el padre Pepe Ruiz. Hoy celebramos la misa del 9 de agosto del 2020. Es un gusto poder orar con ustedes. Hola, hola, qué gusto volver a... A estar por aquí, veo que tenemos aquí alguna gente, buenos días, déjeme le voy a tener que cambiar algo a mi celular para que no salga eso que salió en la toma, en un momentito, Bien, pues aquí estamos. Qué bendición poder regresar a, a la misa. Ahí tenemos a mi prima, es Ana Rosa. Ana Rosa, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy eh, nos han pedido oración por dos intenciones especiales y una de ellas es por el, por el papá de Ana Rosa. Ana Rosa, si nos puedes poner por ahí eh, el nombre de tu papá, lo, lo tenía apuntado pero no, no, no lo encuentro y, y si nos lo escribes te lo agradezco. Ahí está Julio, ya estamos, Rosa y Julio, qué gusto, bienvenidos. <ríe> Mi tío, Grace Kumar, bienvenida. <ríe> qué gusto poder volver a, a encontrarnos por acá. Uh, David. David y Silvia Blancas, qué gusto, pues bienvenidos, Son para los que conocen a David Blancas, el predicador, pues David y Silvia Blancas son, son los, los papás, o sea que son los abuelos de los niños, y hoy eh, le va a tocar a la familia de David Blancas eh, hacer todas las lecturas, porque es la segunda intención que tenemos para hoy, estamos pidiendo eh, por un bebito eh, que se acaban de enterar, que viene de camino uh, bueno que se enteraron hace rato pero nosotros no acabamos de enterar sus amigos y es un gusto tremendo poder celebrar y orar por ese bebito qué gusto ah, <ríe> Paula qué gusto no puedo entrar pues yo entró <ríe> eh, listo sí <ríe> qué bien Janet qué gusto gusto verte buenos días qué bendición Norma mucho ánimo, ¿cómo sigues eh, de salud? Yo sé que eh, hay mucha gente orando por ti. Hoy también vamos a ofrecer esa misa por, por tu salud. Norma, para los que saben, ha estado pasado ha pasado por todo un, una, una aventura eh, con el Señor. Eh, pero bueno, le diagnosticaron cáncer hace poco y no podía tener los tratamientos hasta, hasta hace unos días. Así que... Pues qué gusto que ya te puedas tratar y ojalá que estés bien eh, de salud anímicamente. Los tratamientos son, son pesados. Listos, Eduardo Prieto y familia, bienvenidos. Saludos, el primo estén Agnes, qué alegría, <ríe> qué bendición. Igualmente, para mí un gusto estar aquí. Malicha, buenos días. Norma, bendiciones, alegría verte otra vez. Buenas tardes padre Pepe, yo voy tarde, buenos días, emocionado de participar en esta misa igual yo Félix, qué gusto. Ajá, algo nos pasó. Ahí está, regresó. Ajá, está, está fallándonos la cámara. Vamos a ver qué si logramos. Eh, si la vamos a tener que cambiar. Ajá, déjeme reviso a ver qué está pasando con la cámara. Bueno, si la cámara sigue haciendo eso, vamos a tener que cambiarla, pero tenemos otra opción. Es de menos calidad, pero va a funcionar. Eh, vamos a ver. Silvia, buenos días, qué gusto. Ana eh, Armando Pérez, muchas gracias. Sí que voy atrasado en los comentarios, gracias, pero eh, nos piden también por la mamá de William Poggy Vamos a estar orando por ella. Luis Flores, hijo, hijo, Dios lo bendiga, mi tío, Dios me lo bendiga y mi padrino, qué bendición estar aquí orando juntos. Eh, Jiménez Liliana, por la familia Blancas, para que Clarice su ave, eh, encuentren, se encuentren perfectos durante el parto y el su nacimiento, qué bendición, es un gusto orar con ustedes, nosotros nos unimos en oración a, eso, a esta norma. Eh, Lili, David y Claris, un abrazote. También yo les mando un abrazo de mi parte, que van a estar ahora haciendo las lecturas. Mañana es la primera. Ah, mira, Norma, pues qué bueno, qué bueno que eh, que, que todavía no te ha dado duro y que ya viene. <ríe> eh, Sacha, amén, gracias, qué gusto. Cecilia Andrade, buenos días. Buenos días, mañana es la próxima quimioterapia, mucho ánimo. Julio, por la familia Maldonado, enfermos de COVID, sí, estamos hablando, vamos a orar por ellos. Por, por, la, por las familias y matrimonios en estos tiempos de amor y de paz, que haya tiempos de amor y de paz. Que, ah, no, no hay problema con la cámara, qué bueno. Qué que padre otra vez la, en misa, que, igualmente. José Ramírez, qué gusto verlo, eh, bendiciones, qué gusto, sí. José, estamos, uh, habíamos intentado, habíamos hablado de un retiro antes de la pandemia y no lo hemos, yo creo que ya no lo logramos, pero gracias por sus emails y que Dios me lo bendiga, José. Pues muy bien, aquí estamos, estamos orando por Norma, dice. Qué bien. ¿Pues bueno, les parece si comenzamos? Eh, vamos comenzando. Eh, hoy estamos sin música, vamos a hacer algo sencillo. Eh, pero pues vamos comenzando, poniéndonos en la presencia del Señor, ya, ya lo vamos encontrando en la presencia de nuestros hermanos, por las ánimas del purgatorio, amén, vamos a pedir por eso también. Y pues comenzamos esta Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Vamos en unos momentos para reconocer que estamos en la presencia del Señor donde quiera que usted esté escuchando esta misa y si la está escuchando en vivo pues mejor, pero si también si la está escuchando eh, en otro momento a través del tiempo nos unimos en oración todos, con todos los cristianos a través del tiempo, a través de los espacios a través del universo, de todo el mundo eh, y todos juntos venimos a encontrarnos con el mismo Dios, el mismo Padre. Así que tomamos un momento para respirar profundo y reconocer su mirada amorosa sobre nosotros. Y así reconocemos también nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de su perdón. Reconocemos nuestros pecados a la luz de su misericordia. Decimos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.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 Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre. confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así pues vamos a escuchar la primera lectura, nuevamente es la familia Blancas que nos unimos en oración a ellos a celebrar la vida que viene de camino eh, para su familia, que la guarda eh, clariza eh, con amor en, dentro de ella y, y escuchamos eh, las lecturas. Del primer libro de los reyes. Al llegar al monte de Dios, el oré, el profeta Elías, entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo, sal de la cueva. Y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia.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 Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua. Con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre. Los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor esté con ustedes con para el Evangelio normalmente eh, pues me, me toca darlo a mí eh, pero eh, también el sacerdote a veces lo puede delegar a, a un diácono, hoy no tenemos a un diácono pero a alguien muy cercano una, un hombre que eh, pues que trabaja para la iglesia, que trabaja para su diócesis eh, que trabaja alrededor del mundo predicando la palabra y bueno, por ser un día especial, que hoy estamos orando eh, por su familia, eh, pues, eh, y para poderlos integrar a todos, así, de, pues, hoy le pedí también a David Blancas que, que él tome eh, la lectura del Evangelio. Así que vamos a escuchar el Evangelio del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo.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 Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy escuchamos un Evangelio muy bello y, y es este, esta imagen de Pedro que ve al Señor y se entusiasma mucho y quiere ir a donde él está y, y yo diría que, que pues igual muchos de nosotros eh, nos hemos sentido así en algún momento en nuestra vida con un entusiasmo espiritual un deseo muy grande de seguir y servir a Dios y luego pasa algo curioso ¿no? es como un, un twist en la historia y pues lo que pasa es que pues él se va acercando al Señor pero hay algo que lo distrae hay algo que hace que pierda su balance, su enfoque en, en quien en el Señor cuando Comenzó ese momento, ¿a quién estaba viendo? A Jesús. ¿A dónde quería ir? A Jesús. ¿Para dónde iba? Para allá. Pero después pasa algo que su enfoque cambia de lugar. Y si lo, si lo notaron, dice, Pedro bajó de la barca y empezó a andar sobre el agua, empezó a actuar como Jesús actúa, acercándose a Jesús. Pero, y aquí está donde pierde el enfoque al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse ¿qué pasa aquí? pues que su enfoque dejó de ser el del Señor y se convirtió en los problemas en el miedo y eso se volvió eh, lo que lo enfocó y es ahí donde eh, pues Pedro pierde su balance, se hunde que es similar a la primera lectura la primera lectura nos hablaba de, de cómo el profeta eh, Elías llegó al monte Oereb, que es el mismo monte que el Sinaí donde Dios le dio a Moisés eh, las tablas y ahí habló Dios con fuerza ¿no? ¿y, eh, ¿y qué pasa ahí? pues que hay mucho estruendo y él anda buscando igual la voz del Señor. Pero Elías, como que está mejor enfocado. <ríe> Elías se da cuenta donde no está el Señor. Y no se deja distraer. Qué bonito, ¿no? Eh, se da cuenta que viene un, un viento. De hecho. Eh, algunas traducciones dicen un viento huracanado <risa> para los que vivimos aquí en Puerto Rico o, o en las costas de, de Estados Unidos eh, y de México pues se sabe muy bien cómo es eso y la fuerza que eso tiene que a veces Dios se identifica con eso y a veces Dios eh, es Él el que actúa a través de eso como, como en el caso de Moisés pero a veces eso es puro miedo, lo que está ahí, y no es ahí donde está Dios. Y más bien, eh, estas cosas eh, no las deberíamos de confundir con cosas externas. En realidad, está hablando de cómo esas cosas nos afectan de, a nivel interior. Lo más importante no es el huracán, que vendrá y que viene y que... Puede volver a pasar, lo importante es el huracán que nos genera adentro, el huracán que nos genera en el corazón que nos distrae del rostro de Cristo y ahí está eh, la clave, dice que, que Elías, dice vino un viento un terremoto, pero el Señor no estaba ahí entonces él está en su cueva protegiéndose, cuidándose, haciendo lo que tiene que hacer esperando al Señor cuando no lo encontramos, ¿qué hay que hacer? esperarlo, seguir buscándolo porque se nos va a dejar encontrar eso es algo que dice San Ignacio en sus reglas de discernimiento esperar al Señor cuando no lo sentimos tan cercano acaba de decir que el que no lo sintamos no quiere decir que no esté que ahí está Dios siempre no es que a veces los huracanes interiores y exteriores nos pueden distraer los terremotos interiores y exteriores nos pueden distraer y en eso pues perdemos nuestro balance, perdemos nuestro enfoque y aquí eh, los dos uh, evangelios terminan de manera similar eh, uniéndose a Cristo, uniéndose a Dios con Elías eh, Elías se da cuenta de dónde está Dios y se da cuenta que está en el susurro, en un viento suave, en una brisa suave. ¿Y qué quiere decir? Que él tuvo que escuchar, que él tuvo que parar eh, para escuchar al Señor. Y, y Pedro, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, que le entró miedo empezó a hundirse, pero, pero fíjese que, que Pedro también sabe cómo salir. Cuando nos estamos hundiendo Cuando ya perdimos el balance Cuando ya nos desenfocamos Siempre hay oportunidad Siempre esperanza, siempre misericordia Y Pedro grita Diciendo Señor Sálvame ¿Y qué hace el Señor? Enseguida Dice Jesús Extendió la mano Lo agarró Y le dijo ¿Qué pasó? <risa> Porque, qué pasó aquí poca fe qué pasó pues lo que pasó la respuesta es pues que dejé de verte señor la respuesta es que le puse más atención a los terremotos a, la, a, a mis miedos eh, que a tu rostro que, entonces eh, eh, el señor nos invita sea donde quiera donde sea que estemos eh, a, a reenfocarnos, a no dejarnos distraer y a mantener nuestra mirada en Él. Amén. Vamos a continuar nuestra oración proclamando aquello en lo que creemos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.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 vamos a presentar al Señor eh, nuestros dones todo lo que, que representan ah, perdón nuestras intenciones <ríe> vamos a ofrecer al Señor nuestras necesidades pedimos a Dios por la iglesia alrededor del mundo en su misión de llevar a todos al, al, al mensaje liberador de Cristo roguemos al Señor te rogamos pedimos por los líderes seculares durante este tiempo difícil para que puedan servir el bien común y así eh, llevar a otros a, a, a, la, a vivir en el amor rogamos al Señor te rogamos Oye. algunas eh, nos han pedido por las intenciones del bebé Blancas que viene de camino y nuevamente por Armando Pérez Hernández eh, por el reposo de su alma en su segundo año de aniversario, de fallecimiento roguemos al Señor te rogamos oye. Señor, transforma mi interior eh, en una fe firme Amén Señor, sálvame Dios mi Amén y pues sus intenciones las podemos poner por aquí que se han pasado por todos los estudiantes y maestros y familias roguemos al Señor por la salud y paz de todos nuestros hijos roguemos al Señor te rogamos Oye. por la salud de los enfermos especialmente por por tu salud Norma, que el Señor te acompañe en este en, este, en esta embarcación con él roguemos al Señor te rogamos oyen. por Bebé blancas si y su mamá, que estén bien en todo momento rogamos al Señor, te rogamos oye por Rodri eh, por, pa, por su papá por papá de Mario por Valentín que acaba de fallecer eh, de las Altas, no sé a qué se refiere, pero roguemos al Señor, te rogamos, oye. Pedimos por los seis años de Luisito. Ah, felicidades, que Dios me lo bendiga mucho a mi, a mi sobrino, muchas bendiciones a Luis, bendiciones. Eh, pedimos por el embarazo también de Marisa Alcántara, roguemos al Señor, te rogamos, oye. Pedimos para que le dé for, fortaleza a William Poggy para cuidar a su mamá sí. rogamos por él. para que para los que se alejan para, por los que se alejan de Dios roguemos al Señor por las vocaciones roguemos al Señor te rogamos oye Padre bueno, Padre santo, Padre cercano te pedimos que escuches las oraciones que hoy te presentamos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 hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea dado a Dios Padre Todopoderoso Señor recibe de tus manos este sacrificio para avance, la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Padre de bondad acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor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 por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Uno nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones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 acuérdate Señor tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo Álvaro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección fuimos especialmente por nuestro hermano Armando Pérez Hernández y por, y por toda la familia eh, que han experimentado algunas pérdidas recientemente eh, con mi prima Ana Rosa y, y, y toda su familia. Por todos nuestros familiares que se encuentran con el Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.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 Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu fe. Para los que están cerca, se pueden dar la paz. Y yo les doy la paz también. Desde aquí. La paz del Señor esté con ustedes.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 el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, somos invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor.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 No permitas que jamás me aparte. Oremos Padre Que la comunión de tus sacramentos Nos alcance la salvación Y nos confirme en la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca siempre. Vayamos en paz.